En el capítulo en materia, anterior. En este momento. Ah. Ey, ¿cómo así, parso? ¿Qué pasó, pasó? pasó? Ah, parso. En este momento, entrando en materia, voy a eliminar a Juan Manuel. Sí, pero, pero ¿por qué? No? No. ¿Sí? ¿Es pero, eso es real. Sí, no, no, si si espérate, A ver, yo veo. Sí, ¿Qué señor? Porque se va no, no, no, no pero Muchachos, este, no, pero Todo bien. Eh. Si quiera, por lo menos le trajeron pizza, pues, para...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 Cinco. ¡Buenas, buenas! A ver, que aquí, como que va a tocar explicar una cosita yo dije que iba a eliminar al próximo que peleara y nadie se puso en esas, pero por otro lado el Juan Manuel se puso a molestar el radio ese estando todo mojado y claro lo dañó por descuidado y eso es algo que yo como dueño no puedo permitir, por otro lado como que les dio muy duro que lo eliminara porque no hacen sino alegar pero no se les olvide que esto es un concurso y no han leído el comodín, si no lo leen rápido se los quito, además Voy a eliminar al más desorganizado y el comodín se lo voy a dar al que se preocupe más por el aseo. ¡Ya solo quedan cinco participantes! ¡Hágale huy. O sea, el único que necesitaba la plata, y lo echan. O sea, esto cómo funciona, o las reglas no son claras, esto es un desorden, como que nadie sabe qué hacer o cómo hacerlo o por qué. Yo sí quiero saber, o sea, haciendo una estrategia para nada, para que al final no termine nada, o, o cómo funciona. Pues yo no entiendo por qué echaron a Juan Manuel, él, que ha hecho una mala, le ha quedado tanta lora. Pues no entiendo por qué lo echaron, es que el dueño que está pensando, pues no sé, sinceramente estoy como indignado. No, ah, o sea, no, Juan, no, que no, no, no, no eh, muchachos, no, no, pero es que vea, esto ha sido un desorden siempre. O sea, echan gente y no sabemos por qué, no sabemos qué es lo que están haciendo. Estamos sí. por ahí pasando sí. bueno y suena un pito ahí que yo no o sea, sé de dónde pero viene vea, y entonces... Vea, por ejemplo, Manuela, cuando llegamos ni siquiera sabemos, sabemos por qué la Mira. Mira, ¿sabes qué? Definitivamente aquí delante de la cámara, yo no sé por qué echaron a Juanma, o sea, esa perribomba tomando cervecita. Definitivamente fue mi mayor dolor que echaran a Juanma. Con la echada de Juan Manuel, definitivamente a todos se nos colmó la taza, porque era la persona que más se merecía la plata en cuanto a necesidad. Todos finalmente estábamos en la finca por eso, pero además de eso, él era el alma de la fiesta, o sea, la mejor persona que tenía la finca era él, entonces fue muy injusto. No, ni a comer a echar a mi par, ya. ¿sí? no No, no, no, no. Que voy a hacer, hermano? La plata para la cucha, el localcito, todo, todas las ilusiones, todo. No, hermano, que caspa lo bien, que caspa. Ni siquiera. Eh, era todo estudioso. Eh, no, Víctor. Eh, eh, eh, Marjuela eh, porque eh, llegó tarde. Ya Víctor sería porque tenía que estudiar. Ay, sí. Ey, mira, escucha otra vez. Terminó, no, terminó, terminó. El comodín se lo voy a dar a Jorge. Tiene 10 segundos para decidir qué va a hacer con él, atentamente el dueño. Y esos comodines, ¿no? decidí! decidí sí, ¡Ya, dale, dale, dale, dale! entonces o sea, ganar. O ¿uno puede ganar? ¿Uno puede ganar esto? pero como no, no, sí, ¿no? Sí. Obvio, o sea, obvio que puede ganar, no, ¿cómo puede ganar. O sea, listo, uso mi comodín ganar, para ganar, ya, pero es eso Pero que es no, no habíamos todo. pensado eso, pero, pero sí. no, no ganando importa, independiente de lo que hayamos pensado, ya, listo, quiero ganar, ganar, listo. Acá dijeron que el comodín servía para todo, pues uno verá. Yo quiero usar el comodín para ganar así de fácil. Si no nos dijeron para qué servía o para qué, y está abierta las posibilidades, pues así de fácil se puede ganar se puede ganar se puede ganar? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿No ¿no? puede ganar pero, sí? ¿Hey, pero ¿no si se puede así no no no yo no estoy de acuerdo pues como Jorge con un comodín va a ganar todos ustedes con un comodín va a como yo también tuve hey muchachos muchachos un momento Vamos a revisar las reglas y ya les vamos a avisar, listo. Pero. Sí, pues, pero es que él puede ganar, él no, no, está sí, pero Espérate, ya vamos a revisar las reglas y les avisamos, ¿ok? Listo. Okay. Okay. Oh, pero digo que eso sí ya puede, no, pero pero si se se va a poder. Pero se va a cerrar hacer. a en producción y todo. No, pero Mateo, es que mire, si nos ponemos a pensar, hemos no, no. utilizado más los comodines. Nadie lo el el al principio dijo, utilizamos los comodines. O sea, cada O sea, perdón, que no van a decir. Pero lo más seguro es que se María. Cuando nos dieron a los comodines, era que podíamos hacer lo que quisiéramos. Y entonces de lo que quisiéramos Sí, vamos, porque así si no restringieron no no, nada. Pero, ¿no? Dijo, no se imagina qué es lo que quisiéramos sí, dentro del reality. Pero, no, yo quiero ganar, entonces ah, no. quiero no, tampoco ya, nos ya, que no. no que rabia, qué rabia. No, gana, ya esperemos gana, a ver que, gana, que nos dicen y ya. No, y ya, esperemos, esperemos a ver. Pero yo creo que sí. El comodín sirve para lo que fuera. Ganar estaba dentro de esos fines. Estuvo bien utilizado. No se le había ocurrido a nadie antes. Pues yo no puedo creer que el comodín se pueda usar para ganar. Si no hace rato yo lo hubiera usado para ganarme esa plata y ahora a Matito a conocer el mar. Cómo no se me había ocurrido, sinceramente. Ve, hasta le funcionó la estrategia a Jorge. Salió avispado. ¿Es que que el comodín para ganar? No, yo soy muy torta. Yo me lo hubiera ganado desde el principio. No, yo Parte, y además vino, vino. vea que no ha habido ningún criterio específico para pues saber cómo van a eliminar a María. O sea, el peor no de todos fue este man Mateo, que fue mi grosero en el desayuno, sí. Pues, sí, pero pero nada que... poco, sí. pues pero tampoco fue. Pero con la no María, es que ¿por qué? Esa palabra toda buena gente, sí, sí, sí, ¿no? con la guitarrita, ah, pero esa no guitarra. guitarra. No, nos apagó la música, pues, pero mala la son nada que ver, okay. o no, qué. Pero vi a Vicky quebró un baño y no le pasó nada. Y quebró una copa. Por eso. Y tampoco le dieron nada. No, no. Es que Vicky ha hecho varios años sí. y nada. Pero yo era más colaborador. No, no, en tu es carrera, pero por ejemplo ¿cuál man que hizo. Es no. Es que no. que no. que demora entonces que que que no. Es que no. no. Oh,